su revista informativa Encontrados. Información. Queda posicionado como presidente del Estado Plurinacional. Actualidad. Confirmado 183 casos por PCR. Entrevistas. Y el pueblo es el que me está pidiendo que ahora me postule. Amenidad. ¡De niños! ¡De niños! Y sobre todo, su participación. Bienvenidos. Con ustedes Gonzalo Rivera. ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a encontrados en este jueves, jueves 21, 21 de abril 2022. Hace calor en La Paz, estamos a 18 grados centígrados en el centro de la ciudad, en la zona sur 19, en el alto 17 grados centígrados. El cielo está eh, despejado, no hay nubes, la época de lluvias ya ha pasado. Eh, es un clima seco sin embargo el que tenemos en la ciudad de La Paz Saludos a los amigos que nos siguen a través de la red de las redes sociales A través de Encontrados con Gonzalo Rivera en el Facebook Live Y por supuesto a través de la 97.6 Radio San Andrés y FM, eh, FM Bolivia 101.3 Un abrazo cordial a los amigos que están en nuestra sintonía Los invitamos a interactuar en esta jornada para ir conociendo Qué es lo que está ocurriendo desde el lugar donde nos escucha El taller, la oficina... Eh, el, el, el agro en el chonteo, en el cocal, tal vez está en la huerta, eh, mándenos una fotografía, háganos volar, háganos soñar y acérquenos más hasta el lugar donde usted se encuentra Vamos a ir contándoles lo que ha ido ocurriendo en esta jornada, en esta mitad de jornada. Es, hoy se ha cumplido el segundo día de, de paro de la Caja Nacional de Salud recordemos que son tres días 72 horas este paro exigen la destitución de su presidente este presidente que dice que se debe dialogar negociar y encontrar acuerdos para ver qué se puede hacer con estos sectores que están en conflicto le vamos a ir contando enseguida estos detalles vamos a ir contando lo que pasa en el tema político y por supuesto vamos a seguir hablando de lo que pasó de lo que pasó y pasa con la injusticia con esta llamada justicia que no se aplica y con esto que reclama la gente Urgente eh, este cambio en la justicia, urgente la transformación estructural de la justicia y, y decirles que, por ejemplo, miren lo que ha ocurrido hace, hace instantes, sacaba a ANF, ANF este titular, este titular en ANF está con fotografía de, de la institución, del presidente de institución que es la principal billetera del país, estamos hablando de ipfb el Tribunal de Justicia de Pando ha dictado mandamiento de aprehensión o de apremio del presidente de IPFB Va a haber enseguida esta, not esta, esta nota Por favor, en relación a este Mandamiento de aprehensión Contra el presidente de IPFB La nota dice El juez de partido de trabajo del distrito judicial De Pando, dictó Un mandamiento de aprehensión Contra el presidente de IPFB Hablamos de Armin Ludwig Dorgentan Tapia, por un caso laboral El mandamiento de apremio del, eh, de mayo 2022, 5-2022, fue emitido por Laura Vázquez Peñaranda, jueza del partido de trabajo del Distrito Judicial de Pando, por medio del cual ordena a la policía que proceda a la aprehensión y que sea conducido a la cárcel de Villabuch Miren cómo está. Debe ser conducido a la cárcel de Villabush. ¿Por qué? La disposición en contra del titular de la empresa estatal por incumplir el punto número 1 en el laudo arbitral 001, quebrado 2020, en fecha 8 de febrero de este año, respecto a la estabilidad laboral absuelta y despidos dentro del proceso laboral denominado auxilio, para la ejecución del laudo orbital, seguido por Víctor Samo Paye contra IPFB. El mandamiento ha sido emitido el 13 de abril y la policía recibió este miércoles 20, está firmado por la jueza y por eh, Secretaría del Juzgado. En todo caso, este señor que lo ven en fotografías, que es el presidente de IPFB tiene un mandamiento de aprehensión y tiene que ser conducido a la cárcel de Villa Bush. Eso dice el eh, señor Armin Ludwin Dorgaten, Tapia está, um, así así está su situación jurídica en este momento Hablaremos de la justicia y hablaremos de lo que pasó en el caso del Fondo Indígena El trabajo investigativo de la prensa, de los investigadores que en su momento fueron eh, informando, se fue diciendo pero como siempre hay muchas cosas que a la gente no se le queda, se le va, se distrae y hay otra, otro tipo de expectativas que se que buscan en materia de distracción tal vez. Y mucha gente no conoce lo que ya antes se ha ido denunciando permanentemente. Hablaremos de ese tema en los siguientes minutos. Bienvenidos a los amigos que están en nuestra sintonía. Shirley y Cintia, muy buenas tardes. Shirley, buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y oyentes. Muy buenas tardes. Bienvenidos Encontrados. Los acompañamos como todas las tardes hasta las seis en punto con mucho material informativo, análisis y entrevistas que tenemos preparadas para todos ustedes. No sienten que se están laxando a esta hora de la tarde. Es una hora de la que la gente quiere dormir, quiere descansar sí. y el sueño es terrible. El sol está intenso y nos va a contar seguramente Cintia lo que está ocurriendo. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. No y a todo el país. Ya todos los que nos ven a nivel internacional No, de laxa, es verdad Laxa, ¿no? Y este grados? horario, ¿han pasado clase alguna vez en este horario? Sí Dos de sí. la tarde, universidad, que, colegio tal que, vez Claro que sí Y uno va a dormirse, ¿no? Sí, Hasta a que cabecear A sí, ver, levante a O en, en este caso, en, algunos, en algunas instituciones Tal vez la gente está bostezando Tiene sueño, sí. se levanta, va al baño, toma agua Es así, ¿no? Es Depende así. también que ha almorzado, ¿no, eh? Porque si hacía un almuerzo muy copioso, muy pesado, escucha el sueldo. Sí, sí, un, es. un chanchito, al final comí chanchito. Uy, imagínese, ¿no? Uh, un fricase un chicharrón, <risa> seguramente. Sí, toque. Nosotros hemos comido, pero un chocolatito. Un chocolatito. ¿A <risa> sí, ¿cuál? Un, un chocolatito de Páscoa Gonzalo. Y bueno, comentarte que desde la Asamblea Legislativa, hasta el momento con el tema de la elección del defensor-defensora del pueblo, en la etapa que están de revisión de méritos, de las 55 carpetas que han sido revisadas, se aprobaron 16 carpetas. Recordemos que esta revisión de méritos va a ser hasta el día de mañana, atención. Y ahí tenemos eh, precisamente eh, lo que estamos viendo en pantalla, es la fase de revisión de méritos. Es así, Gonzalo. En género de mujeres van cuatro mujeres que pasan a la etapa de entrevistas y doce varones que pasan a la etapa de entrevistas. Los departamentos son los siguientes: La Paz, ocho postulantes, de Chuquisaca, tres, de Oruro, dos, de Potosí, dos y de Cochabamba, uno. Las profesiones en las que están. Perdón, estos, pero ahí solamente ¿verdad? tenemos más eh, participantes paseños. Sí. ¿No? Y, y tres chuquisequeños, el resto a dos a dos. No hay un pandino, no hay un veniano, no hay un cruceño, no hay un cruceño, no Tarijeños hay tampoco no hay sería interesante que participen que no solamente se quede acá porque seguramente, seguramente en todo el país hay gente muy importante hombres y mujeres, de las provincias, por ejemplo nosotros que tenemos tanta relación y conocemos los yungas, debería haber salido, tal vez ahí uh -huh. están, ¿no hay, no hay yungueños? No, por el momento no. Postulantes han habido, ¿no? Han postulantes. habido postulantes, pero de las, por ejemplo de las 55 carpetas revisadas hasta el momento, solo 16 han cumplido con los criterios establecidos del artículo 17 del reglamento Gonzalo y pasan esos 16 a de etapa de entrevistas. Las otras personas no los pasan los anteriores, los otros postulantes, entonces quizás estuvieron entre esos postulantes esas personas. Las profesiones que se destacan entre estos 16 postulantes que van a pasar a la etapa de entrevistas son abogados o abogadas, 11 personas en profesiones, un maestro, uno de lingüística, un antropólogo o antropóloga, un administrador un estudiante egresado son las profesiones que están presentes, que van a pasar a la etapa de entrevistas. ¿Cuántos abogados? Estamos hablando de 11 abogados. 11 abogados. Uh -huh. 11 abogados y abogadas. Así que a partir del 23 al 27 se va a esta fase que sería la de entrevistas Gonzalo. A ver, entonces, recordemos un poco nuestros nuestros defensores del pueblo. ¿Quiénes eran? Ana María Romero de Campero, la primera que ha iniciado como Ombudsman, era Buenas, periodista. Alberto. Sí, ¿no? don Rolando Villena. Don Rolando Villena, ¿qué era? Era pastor evangélico. Pastor, sí. pastor de iglesia. No era, sí. no era abogado, ¿no? sí Tenía una profesión, Gonzalo, voy a, voy a salir de duda. Era, me casa. parece que era abogado, pero no ejercía, ¿no? no. Eh, Guadalbarracín. García, abogado. Abogado, ¿no? Guadalbarracín. Luego entró tesanos Pinto, Tezano Pinto abogado. abogado. Abogado. La señora que está de reemplazo Nadia interina, Nadia Cruz, eh, es abogada. Es abogada también, Nadia Cruz. Eh, se nos fue entonces el caso. Creo que es abogado, era abogado también don... Eh, eh, el defensor teólogo pueblo. de profesión Teo, teólogo a teólogo teólogo, sí, teólogo, sí, teólogo. Sí. teólogo. Y bueno, esos eran los perfiles que teníamos eh, Pero al margen del perfil profesional Como, sí. como carrera o como profesión uh -huh. Hay que destacar que estas personalidades A quienes estamos mencionando Han tenido una trayectoria no, no todos, pero han tenido la mayoría Una trayectoria en lo que es precisamente Los derechos, eh, la defensa de los derechos humanos Derechos civiles de la ciudadanía no Han, han sido destacados y se han destacados. movido Siempre en ese sí. ámbito Bueno, ahora vamos a ver lo que ocurre ah, Hasta el 6 de mayo que vamos a conocer seguramente al defensor o defensora al nuevo Obusman, que va a tener que defender, tener criterios de eh, independencia política, ¿no? Eso es lo que buscamos, que tenga criterio formado y que no esté, fue golpe, no fue golpe, es pitita, no es pitita, yo me inclino por un lado, por otro lado. Sería lo ideal, sería ideal que tengamos a alguien así. ¿Será que...? La, la asamblea va a encontrar a esa persona será que los postulantes realmente tienen ese, esa vocación de servicio o será que en el tiempo en el tiempo se desvían y hay, hay ciertas tentaciones de los políticos que van a, a hacer que las cosas cambien así entró por ejemplo don Rolando Villena don Rolando Villena, los periodistas y muchos pensábamos que tenía una, fila, una, una afinidad del más, que estaba con el más. Sin embargo, en el tiempo demostró otro tipo de actitud, demostró que estaba independiente en su trabajo, y bueno, a muchos nos callaron, digamos, en función de lo que demostró en, su, en el ejercicio de la Defensoría del Pueblo. Entonces, hasta el 6 de mayo... Hasta el 6 de mayo Gonzalo, del 3 al 6 de mayo se va a realizar la sesión en la asamblea legislativa para que puedan elegir el defensor del pueblo y recordemos que es con dos tercios. Dos tercios, muy bien. ¿Qué ha pasado esta mañana? Otra vez el segundo día de movilizaciones, otra vez el tráfico en el centro congestionado, carril de subida y bajada a Santa Cruz. Cuéntanos Shirley. Así es Gonzalo, segundo día de paro en la Caja Nacional de Salud, trabajadores eh, de Casegural, Fesimras y todos los sindicatos que tiene esta gran institución que eh, en equivalente a Gonzalo sería como cinco ministerios más o menos, ¿no? porque tiene representación oficinas y demás en todo el país uh -huh. lo cierto es que eh, están en su segundo día de paro han estado desde muy temprano nuevamente bloqueando el acceso a lo que es la avenida o la calle Almirante Grau que da con la esquina de la Mariscal Santa Cruz estas es las palabras de la doctora Nancy Pereira, representante del FECIMRAS precisamente, que nuevamente están pidiendo ser escuchados y que se destituya al gerente general de la Caja. Señores, no conocen el manejo de nuestra institución y eso lastima la normativa jurídica que también nosotros tenemos y es una normativa especial. Doctora, ayer en de la SUS, el director ejecutivo, señalaba que esta movilización es política. Incluso no lado de la derecha que tenemos viene no solo para la cárcel, sino para el presidente desestabilizarse. ¿Qué opinión le merece esta situación, doctor Capiño? Yo creo que son opiniones muy elevadas del, del, de los cabellos, porque no puede ser pues que nosotros estamos pidiendo todo lo que corresponde, ya que se está yendo la caja al caos y él es el directo responsable, porque él tiene que fiscalizar, como director ejecutivo de la ASUS. Nosotros estamos en las calles, estamos por culpa justamente de todos los personeros que ha nombrado el gobierno, y uno de ellos es el señor Patiño, que tiene que hacer su tarea de fiscalización al señor Elantejerina, por sus actos de corrupción. Por otro lado, eh, ayer la Central de la Boliviana, en el diálogo con el gobierno, ha instalado este tema gerente. Este ¿La vía de solución puede ser por ese lado? ¿No habría problema ¿La, la, la, la, el pedido, la destitución, sea como sea? La destitución y nosotros estaremos hasta las últimas consecuencias, porque vamos a continuar juntamente con los trabajadores nuestra petición es que se está haciendo parte de lo que es las demandas precisamente y esta doctora, la directora, la doctora Nancy Pereira, representante del FECIMRAS que se manifestaba en este sentido pero han habido trabajadores igual y un trabajador que se encontraba precisamente en la Mariscal Santa Cruz que anunciaba que finalmente el ministro de salud, Jason Ausa, los ha convocado a dialogar, vamos a escuchar estas declaraciones y vamos a ver imágenes de lo que ha sido la movilización y el corte, por eh, desde luego el corte de vías en la Mariscal, de Santa, Cruz, eh, Mariscal Santa Cruz, Carril de y carril de subida. Bueno, eh, estamos asumiendo el segundo día de paro de, de, de dentro de las 72 horas que se ha eh, determinado en un ampliado realizado en, en Cochabamba de parte de los sectores centrales a nivel nacional de, las, de los soldados de la Caja Nacional de Salud. Nos han eh, invitado para realizar o para entablar una mesa de conversación conjuntamente el ministro de Salud. Estamos a la espera eh, de las respuestas que se puedan eh, llegar a determinar en eh. Ahí está el trabajador entonces anunciando que han sido convocados a un diálogo con el ministro de salud y que a raíz de este diálogo que se entablaría definitivamente se busca finalmente una solución a este conflicto que lleva muchísimo tiempo. Pero trabajadores de salud y FECIMRA, eh, médicos eh, de la Caja Nacional de Salud en este caso, desde Santa Cruz claro, también sí. se han manifestado sí. y el representante de Fesimra Santa Cruz ha manifestado que eh, la Caja Nacional de Salud lastimosamente en los últimos años se ha convertido en un botín político para el MAS y es por eso que dice, ya desde la gestión de don Evo Morales se han cambiado 16 gerentes, ninguno da buenos resultados es la denuncia del Fesimras en Santa Cruz, vamos a escuchar estas declaraciones desde el gobierno del señor Evo Morales, a la fecha ya se han cambiado como 17 gerentes pero él decía desde la época de Janine Áñez, ahora ¿quién nombra al gerente general? ese es el tema, de, la, de fondo el presidente de la República. ¿Quién quiere qué, Lo que significa que la equivocación parte de ese nivel, que no han sabido elegir, traen gente de afuera, teniendo la caja más de 3.500 profesionales de salud, con estudios, maestrías, etcétera, en administración sanitaria, seguridad social, que son relegados. ¿Por qué? Porque para ocupar un cargo político, ya sea cargo jerárquico intermedio, pues simplemente lo hacen en base al color político. Este va a ser, este va a ser, y eligen mal. Ese es el problema. Él lo puso a este gerente, él también seguramente va a tener que colocar al otro gerente. Pero por favor, que no se equivoque. Cuando venga gente a trabajar a la caja, que sea en beneficio de la institución para mejorar todos sus procesos técnico administrativos. No convertirla en un botín político y una agencia de empleo del partido de gobierno actual y donde van y quieren obligar a toda costa a acceder a diferentes cargos a través de los gerentes y las administraciones regionales, y eso ocurre en todo el país. Lo ha escuchado usted, 17 gerentes de la Caja Nacional de Salud, y nadie ha hecho nada, se ha convertido en un botín político. ¿Qué significa eso? Que han entrado y han robado plata, han sacado plata para sus intereses personales. Eh, ese es el, esa es la denuncia que no viene haciéndose ahora, es permanentemente cada gestión, cada cambio de gerente, eh, sucede esta denuncia y no se pone un alto, no se pone un alto donde eh, lo que denuncias es gravísimo, no que es un botín político y que ahí eh, la gente hace lo que quiere, es su prácticamente eh, su, su espacio donde pueden contratar, no contratar, hacer varias cosas que va haciendo que se vaya desangrando la economía de la caja y por supuesto afectando a los asegurados de esta institución el panorama no es de los mejores pero vamos a irnos a conocer otro panorama también que está en Cobija vamos a con, conversar con Tolentino Moya que es nuestro corresponsal en Cobija porque resulta que exconcejales de Cobija están exigiendo un pago de frontera eh, ¿qué es lo que, ¿de qué se trata este tema? vamos a ver Nueve concejales de Cobija de la gestión 2015-2021 llevan adelante un proceso judicial en contra del municipio de Allá. Con el objeto de cobrar un subsidio de frontera, un juez del trabajo ha fallado a favor de estas ex autoridades. Por tanto, la institución necesita más de un millón de bolivianos para pagar el beneficio a cada demandante. Le toca. Escuche bien, a cada concejal, después de que ha trabajado, le toca 119354,40 centavos de boliviano. ¿Qué tal? 119 centavos de boliviano se le debe pagar. Esta acción judicial inició a fines del 2020... Los ex Ana Paula Valenzuela, Bacarreza, Rimber Melchor Montero, Paredes Maribel Camacho, Juan Carlos Pasterán, Isabel Guzmán Ríos del Frente Político, Movimiento al Socialismo Más, Aurelio Valenzuela de Eromedis, de Alex Mirko Val, Valverde Flores, Lourdes Machaca Huanca, Guillermo Cruz Piscoy de Pando, Unión Unido Digno PUD, Mediante un uh, representante legal exigen el pago de subsidios de frontera a la gestión 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. No hay plata en ese municipio, no hay plata en el país, no hay plata en los departamentos y estas ex autoridades están pidiendo para cada uno 119.354.040 bolivianos una, una cifra impresionante Y el total de este monto es más de un millón de bolivianos Vamos a saludarlo en este instante A Tolentino Moya Que nos va a dar a conocer precisamente Este informe desde Cobija En relación a esto que está ocurriendo Tolentino, muy buenas tardes Un gusto saludarlo, adelante lo escuchamos muy buenas tardes desde la Amazonía del Perla del Acre del municipio de Cobija, del departamento de Pando. También saludarlos al programa de Encontrados con Gonzalo Rivera a nivel nacional. La verdad, nueve concejales eh, del municipio de Cobija de la gestión 2015-2021 llevan adelante un proceso judicial. Además, también eh, nos hemos contactado con el director jurídico del gobierno municipal de Cobija, Rafael Denis Zapata. Confirmó las acciones judiciales que realizan nueve de once concejales en contra de la institución, del cual fueron parte durante seis años. 2015-2021 y se beneficiaron con un salario mensual de más de 13 mil bolivianos. La población sabe que estamos atravesando una crisis bastante fuerte en nuestra ciudad. Lamentablemente los ex concejales que estaban en el cargo durante seis años ahora exigen el bono frontera. Las mismas tienen sentencia en primera instancia a favor de los demandantes por un monto superior de un millón de bolivianos. A cada uno les correspondería 119.354 con 40 centavos. Esta demanda complica mucho más la situación del municipio. Estamos en grado de apelación, extremaremos todos nuestros recursos para dejar sin efecto la sentencia, y también mencionó el doctor Zapata, sorprende la actitud de los concejales y no entendemos por qué en la gestión pasada nos reclamaron estos bonos, enfatizó Zapata. También eh, las organizaciones sociales se han pronunciado, el sector carnicero rechaza el algo de beneficio a los ex concejales, piden que se retire la demanda por respeto a la población de covid fija que les dio el voto. También otra parte. Menciona vergüenza debía darle a los ex concejales el exigir un pago de beneficio cuando no han trabajado en la fiscalización al municipio de Cobija, han hipotecado al municipio de Cobija, dijo el ex dirigente de control social de la FEJUVE, señor David Gutiérrez. También hemos eh, tenido la llegada con la señora Carmela Paza. dijo, me pidieron ser parte de la demanda por el beneficio del bono frontera, pero me opuse porque no conozco la difícil conozco la difícil Situación económica del municipio, dijo la concejal municipal de la gestión de Gatis Rivero, Ahora, nuevamente, concejal Gonzalo. Eh, qué, qué preocupante. Y cuando se menciona Gatis Ribeiro, también se denunciaba que eh, este, esta alcaldía pedía a una casa proveedora de celulares, juguetes, sábanas, relojes que nunca ingresaron al municipio de Cobija. Eh, eh, y estos, estos concejales no fiscalizaron eso, no supieron nada del tema. Bueno, es lo que han mencionado los dirigentes, lamentablemente hace días también tiene un mandamiento de aprehensión donde el gobierno municipal ha denunciado... Que sacarían, eh, han proveído los de celulares, eh, teléfonos, computadoras, donde menciona que no existe ningún registro en el gobierno municipal de Cobija. Es una preocupación bastante grande eh, que informan del municipio y también las organizaciones sociales se van pronunciando sobre estos temas que está sucediendo y está azotando económicamente al municipio de Cobija. En todo caso, las organizaciones sociales de Cobija han rechazado esta posibilidad de pago, aunque la justicia ha determinado que sí hay que pagarles. Así es, es, es eh, las organizaciones sociales se han pronunciado de diferentes sectores como son eh, el sector gremial, eh, sectores eh, de las juntas escolares, juntas vecinales y otros sectores han pedido que eso se pueda anular porque lamentablemente el municipio está pasando una etapa de crisis económica bastante y los concejales han sido parte fiscalizadora donde mencionaba que el municipio han hipotecado y no puede ser eh, que estos ahora pidan por de frontera para seguir beneficiándose con el municipio y con la plata del pueblo, mencionaban los dirigentes de diferentes organizaciones sociales. Qué situación más complicada para el municipio de Cobija, tomando en cuenta que no hay plata, los recursos han escaseado y mucha gente ha hecho, eh, ha cometido delitos irregulares, hechos irregulares en realidad en, en, en este tema. ¿Es cierto que Gatti Ribeiro tiene una zona a su nombre? Eso se escucha rumores, eh, tiene acá, tiene en Brasil, se escucha en la calle, que como, como siempre andamos, que ahorita está eh, en Brasil, tiene una mansión, pero no a su nombre, sino que a otro nombre, seguramente las autoridades van a hacer las investigaciones correspondientes. No, uh -huh. no hay una zona entonces, una zona, un barrio a su nombre. Bueno, eh, nosotros eh, no hemos investigado exactamente, pero sí tiene eh, ahí por la avenida Pando atrás que está su nombre, creo que el terreno, pero solamente uno, los otros creo que no tiene ninguno en su nombre, sino que tiene ya pues eh, las autoridades que han salido siempre ponen eh, a otros nombres, nombres de familiares y otros para que así puedan estar libres y tranquilos, ¿no? Uh -huh. Muy bien, Tolentino. Le agradezco mucho el contacto. Vamos a estar permanentemente conociendo lo que pasa desde la perla del Acre, Cobija, la información importante que se ¿No? genera en este lugar. Gracias, Tolentino. Un abrazo para usted y mañana nos reencontramos. Muchísimas gracias, eh, Gonzalo. Un abrazo a toda Bolivia. Estamos en contacto el día de mañana. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a Tolentino Moya por el despacho. ¿Qué les parece, estos concejales ahora? se quiere hacer pagar y no han no, ha fiscaliz no han fiscalizado no por mucho, por mucho que lo hayan hecho, Gonzalo, ya, ya el hecho de que sean ex concejales, ex -concejales. estar pidiendo uh -huh. beneficios cuando eh, ya es. pasó su gestión. Y, y Hay demás, gente no. que no tiene plata, hay gente que no tiene no, trabajo y vive y hay, hay pobreza también en el país. O sea, pareciera, que no pobreza. Quieren, pareciera que no quieren dejar la mamadera, no, no quieren Eso soltar sí, la mamadera. No como soltar, se dice. Y más tras una pandemia, Gonzalo, donde es todo si Estamos castigados con ciertos dirigentes, con ciertas autoridades que actúan de esa manera. Hay que sacarle y exprimirle sí. todo lo que se puede al Estado. Parece que ese fuese el fin de algunas. Malas, malos gestores eh, públicos. Bien, son las 16 horas 28 minutos. ¿Vamos a una pausa o tenemos algo más? Podemos irnos a la pausa, sí. sin embargo tengo vamos. también listas y hablamos con el tema Encontrados. Enseguida en en vamos a escuchar ese tema. Vamos a irnos a la pausa, luego retornamos con más en Encontrados. somos somos los que vencemos la adversidad los que no dejamos de ir hacia adelante y creemos que el futuro se inaugura hoy somos los que trabajamos para dar trabajo somos paseños y bolivianos que estamos orgullosos eso somos nosotros los que abrimos las puertas del futuro. Ahora todos los viernes, sábados y domingos, 7% de descuento con Sana Semana en Farmacor. Sí, 7% de descuento en todos los medicamentos crónicos y para todas las patologías. Todos los viernes, sábados y domingos, 7% de descuento. Precios bajos. Farmacor. En este clima frío, la solución para sentirte abrigado y protegido son las frazadas La Alpaquita. Calientitas, lavables, no pierden el color y lo mejor es que están hechas con fibra que no te hacen transpirar. Duerme a gusto con La Alpaquita. Encuéntranos en nuestras sucursales, en La Paz, calle Illampu número 826, entre Zagárnaga y Santa Cruz y en El Alto, avenida 6 de marzo número 88, frente a la aduana, a pocos pasos del teleférico morado o en los mejores puestos de venta de frazadas de la Eloy Salmón y la Plaza Max Paredes Consultas y pedidos 282 4040 o 7722 0099 También contamos con servicio delivery Frazadas La Alpaquita hecha con manos bolivianas y material de primera calidad La revista informativa Encontrados es una producción de Ondas de Encuentros en Comunicación o Odec. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia1.gmail.com y los teléfonos 752-36772. La UMSA informa. El rector de la UMSA, Óscar Heredia, junto a un equipo de profesionales, presentó la posición de rectorado sobre la reforma a la justicia boliviana, en donde plantea una revolución de actitudes y valores que tienen que ver con principios éticos, morales y sociales, ya que sin justicia el país no tiene corazón ni alma. Que los burócratas sean buenas personas, los administradores de la justicia y operadores sean buenas personas, sean justas. Aquí no es un tema ideológico, es un tema de que la gente, los bolivianos, queremos vivir en paz. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales Y son más graves cuanto más frecuentes el consumo Tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente Puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud Además aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago Daño al hígado, cuando es grave a menudo lleva a la muerte El excesivo consumo de alcohol daña tu salud Cuidarte está en tus manos este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Está escuchando. Encontrados. Y atención, porque en Pharmacorp, todos los viernes, sábados y domingos, 7% de descuento con Sana Semana. Esto en medicamentos para todas las patologías crónicas. Con Pharmacorp, los mejores precios siempre. 16 horas 32 minutos, gracias por estar con nosotros Un gusto saludar a la gente que recién Se integra, se integra a la sintonía de Radio San Andrés 97.6 Radio FM Bolivia 101.3 Y por supuesto a través de las redes Que nos siguen la señal Estamos en, a través del Facebook Live Y vamos a seguir hablando de lo que ha sido el Fondo Indígena Y lo que significa para Bolivia Y sobre todo para el sector de los indígenas Que era considerado como La reserva moral de la humanidad Que esto iba a cambiar la vida, iba a ser otra Bolivia, se hablaba inclusive en esa época de que si el 52 no, si no se tecnificó el agro, porque era una de las deficiencias del 52 con el MNR, el MAS iba a cambiar ello, iba, iba a mecanizar, iban a meter eh, mejor calidad de semilla, animales, iba, iba a ser otra Bolivia con la inyección de un capital tan importante que se manejaba en ese momento. Estamos hablando de más de mil millones de bolivianos, eh, de ese dinero no se recuperó nada, de ese dinero eh, fueron a parar a cuentas particulares, eh, la gente fue engañada, es más, atemorizada en algunos casos, asustada, porque había gente que llegaba y hablaba fuerte, gritaba y los convencía, más bien te estoy dando, más bien aquí tienes algo. Y, y no se daban cuenta que era parte de lo que iba a significar el motor económico del país, tecnificando el agro, mejorando la agricultura, la ganadería en diferentes zonas, beneficiando más a la parte occidental menos a las partes bajas, a las tierras bajas del país. Y de ese tema es la prensa quien, quien denuncia, la prensa quien hace investigación, el periodista que di, di, difunde las cosas que no quieren los políticos que se diga. Los periodistas estamos en el lugar donde no nos quieren, nos votan permanentemente porque somos como una especie de yetas para ellos, no nos pueden ver porque saben que cuando un periodista va a investigar, eh, va a mostrar varias cosas que no quieren que se diga. Y es el caso, por ejemplo, de la periodista Beatriz Laime, que se metió muy minuciosamente a investigar lo que pasaba en el Fondo Inijera, ya desde el 2005, 2013, eh, ha estado contando un poco su testimonio, pero además su cercanía posteriormente, ya al final, cuando estuvo en la cárcel, con eh, Marco Antonio Aramayo. Una situación que los periodistas vivimos permanentemente, tenemos amigos entre los más y los menos, desde los reyes hasta el vasallo más último de un país, y estamos co conectados con mucha gente y tenemos amigos en diferentes lugares que nos van dando información, y eso pasa con los periodistas. Y este es el caso que nuestra periodista que está con nosotros, Beatriz Laime, que a quien la quiero saludar. Beatriz, buenas tardes, bienvenida, un gusto tenerte acá. No, muchísimas gracias Gonzalo por esta invitación. Eh, para mí un espacio muy importante para dar a conocer algunos datos que eh, he manejado, ¿no? Y gracias Gonzalo. Eh, Estamos hablando uh, uh, de un, de, miren lo, el dato que tengo aquí en mis manos. Estamos hablando de mil ochocientos cincuenta mil sesenta mil bolivianos. Sí. Estamos hablando de muchísima plata, uh -huh. muchísima. O sea, yo uh -huh. creo que nadie en su vida ha visto tanta cantidad de plata. Exacto. Que estaba destinada... Muchos hablan de 300 millones, 400 millones. Doscientos millones, ¿no? Pero eh, este es uno anoche, bueno, para empezar la entrevista... Quiero poner primero en eh, claro cómo surge este tema del Fondo Exacto. Indígena, ¿no? Eh, es el primer caso que sale a la luz, es el 11 de noviembre de 2013, gracias al trabajo de investigación que realiza eh, mi amiga eh, periodista Claudia Soruco. Claudia Soruco. ¿no? Ella es la que saca el primer reportaje sobre este caso del Fondo No fundador. es ni la policía, no son los políticos. No es el gobierno. Es no la es, prensa. Es la prensa, es Claudia Soruco, ¿no? ...que eh, por Página 7 publica esta investigación. Eh, sale con el título de Proyectos Fantasmas en el Fondo Indígena. Uh -huh. Al día siguiente, o sea, el 12 de, de noviembre... ...ya pues sale la amenaza, ¿no? Eh, ...de los ponchos rojos, una amenaza a, a Claudia Soru... ...por para, haber publicado. Sí, y le dicen, te vamos, la, vamos a ponerla en su lugar... Y eh, amenazaron también con tomar las instalaciones de Página 7, ¿no? ¿De qué, estamos, ¿de qué año estamos hablando? 2013. Esto ha 2013. ocurrido, la nota se publica el 11 de noviembre, el domingo, y el 12 de noviembre ya viene la amenaza. ¿verdad? ¿Al día siguiente? Al día siguiente, viene. Entonces, ahí es donde empieza este caso del Fondo Indígena. Eh, hay que recordar que Marco Aramayo jura como director ejecutivo del Fondo Vamos a ir mostrando esas imágenes, justamente. Eh, jura el 4 de septiembre... De 2013, ¿no? Eh, a ver, septiembre, octubre, a tres meses de asumir el cargo, ya Marco eh, ya ha denunciado estas cosas, ¿no? Claro, decía, ¿cómo un auxiliar de enfermería está acá? Exacto. ¿No? Administrando tanta plata aquí. Agarraron de cabeza y decía él, ¿quién puso a estas personas en Exacto. estos cargos? ¿quién puso, no? ¿Y quiénes eran esas personas? Hay que recordar también. Eh, han estado Elvira Parra que asumió el cargo el 24 de... A ver, a ver, el, Elvira Parra estaba el, el, eh, empezó en el cargo el 15 de abril uh -huh. no a, hasta el 13 de junio de 2012, estuvo 35 meses Daniel Zapata del 18 de junio de 2012 a septiembre de 2013 y eh, como ya dijimos, Marco Lamayo ya asume recién el 4 de septiembre de 2013 y aquí se acta, pues, el gobierno, ¿no? Las autoridades, eh, ex autoridades del MAS, ¿no? Dice, nosotros hemos investigado, nosotros hemos abierto el caso del Fondo Indígena. Mentira. En diciembre, un mes después, Evo Morales, el 11 de diciembre, eh, pide a la Contraloría investigar el Fondo Indígena. No decía o un mes después, ni siquiera lo hace al día siguiente, nada, un mes después lo dice. Y de paso critica al CONAMAC, ¿ya? Al CONAMAC. Los acusa de impedir la investigación Y proteger los actos de corrupción A ver, permíteme escuchar Esto que decía eh, Vamos a continuar contigo Y vamos a escuchar este, también lo que decía acá, eh, año Precisamente Marco A Ramay. septiembre de 2013 Cuando yo denuncié este caso del Fondo Indígena Como consecuencia De mis denuncias Vino la intervención Del Fondo Indígena El que cayó preso fue El que denunció y desde ese año estoy preso, ya cerca de cinco años preso, recorriendo todas las cárceles, sufriendo todas las injusticias, todas las humillaciones, solo por el hecho de denunciar el fraude que ocurrió cuatro años antes de que yo sea director. Aquella vez yo recuerdo que encontré un fondo indígena con... Un ex, con una ex directora que era auxiliar de enfermería, que no cumplía el requisito del decreto 28.571 que exigía un profesional que conozca diseño, formulación, evaluación, gestión de proyectos. Pero ¿quién la puso ahí? Esa es la pregunta. Luego, el director administrativo y financiero. ¿Cómo van a poner de director administrativo financiero a un ingeniero agrónomo en semejante institución? ¿Quién fue el autor material intelectual de poner ahí? ¿Y el que iba a proyectar la imagen institucional a nivel nacional, a nivel internacional? Durante cuatro años también fue un, directo, un jefe de comunicación que no tenía profesión. Para completarlo... O sea, así se hizo el desastre del Fondo Indígena del 2009 al 2013 El director administrativo, el jefe administrativo financiero ¿ya? No tenía título profesional, firmaba como auditor qué ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué el Ministerio Público no investiga? Es lo que yo me pregunto y sigo preguntando Tarde o temprano tienen que responder tarde o temprano tienen que responder. Eso se preguntaba eh, Marco Antonio Ramayo. Estamos con la periodista Beatriz Laime, pero también vamos a compartir investigación que se ha hecho con el investigador eh, Diego Ayo que está con nosotros. Diego, buenas tardes, bienvenido. No sé a qué cámara veo, pero... Un esta cámara, esta esa, esa es la cámara. <coughs> un gusto estar otra vez contigo, querido Gonzalo. Siempre un gusto estar con Beatriz. <risa> y por supuesto, con todo el equipo, ¿no? Shirley, Cintia. Muy buenas tardes y buenas tardes al país. Estamos recordando junto a Beatriz la investigación y el motivo de esta investigación fue eh, de la prensa, no fueron de los políticos. Vamos a seguir escuchando y luego vamos intercambiando ideas, por favor, eh, Diego, si nos permite. Sigamos escuchando a Beatriz. Sí, eh, haciendo, ¿no? continuando con, la, con el relato cronológico y decía que el 11 de diciembre Evo Morales ¿no? pide a la Contraloría a investigar lo que es el Fondo Indígena. Y en esa oportunidad acusa al CONAMAC ¿no? de querer eh, proteger la corrupción. ¿Por qué menciono al CONAMAC? ¿no? Recordemos que en diciembre de 2013 había el conflicto de, eh, de dividir el CONAMAC, porque el CONAMAC era una de las fuerzas que formaba parte del Fondo Indígena y estaba haciendo frente a los interculturales, estaba haciendo frente a las Bartolinas, a la Setsutzebe. Cepes y Cepembe, APG eh, eran un grupo muy reducido, su representación en, la, en el fondo de origen era muy pequeño. Eh, estos y estos, CONAMAC ya había advertido de estas irregularidades incluso, ¿no? Es la única, ¿no? La, un, la única. U, sí, SIDOP eh, y CONAMAC. CONAMAC. ¿no? SIDOP y CONAMAC. SIDOP ya había la sido tomada. Bajas. Sí. Sí, había sido todo, ya había sido dividida, había sido partida por el tema de la marcha del eh, de, del Tiblis, de no Entonces quedaba solo Conamac Hablamos 2011, septiembre 2011 Sí, ya lo habían dividido Conamac era la única fuerte Entonces ellos protestaban y decían, ¿no? aquí sí. que se investigue, aquí que se aclare Por eso es que el gobierno de Evo Morales eh, interviene Toma las oficinas, la sede del Conamac que están acá en, en la Plaza España, ¿no? Hace la intervención. Entonces, ahí, ¿cómo, los, cómo lo destrozamos a estos? Entonces, era dividir el CONAMAC, porque los interculturales, las Bartolinas, las ve parte del Pacto de Unidad, ¿no? Y ya los tenían y decían, los agarramos a estos, ponemos nuestra gente y listo, eh, con, con esto del Fondo Indígena lo vamos a tapar. Nadie va a decir nada. Ese era el, el primer objetivo. O sea, callarlos porque había plata. Callarlos porque había plata. Porque el CONAMAC se había hecho, había aprobado ya más de 120 proyectos, ¿no? Entonces tenían que, alguna forma, acallarlos. En ese sentido, eh, surge el problema de CONAMAC, los dividen, pero las denuncias continúan porque sigue el trabajo periodístico. Claro. No ha parado porque sigue el trabajo periodístico. Y ahí es donde ya a Marco lo detienen... El, el CONAMAC ya es dividido entre Orión Mamani, actual senador del MAS, que se ha beneficiado con proyectos por un valor de, de más de medio millón de bolivianos, exactamente 600 mil ha recibido en su cuenta personal. ¿Con Mamani, no? Hilario Mamani, Hilarion. del CONAMAC, que ha Ajá. permitido la división, ¿no? Exacto. Entonces, y no ha rendido cuentas, eh, nunca ha sido citado a declarar y ahora es, es senador... Eh, del, eh, del MAS. Entonces, esas irregularidades se han registrado y el Fondo Indígena ha eh, asaltado y ha, ha hecho también que haya más tortura contra el CONAMAC y, por supuesto, contra los líderes que estaban eh, en contra o eran críticos al gobierno. ¿no? Eh, Quiero que vayamos viendo esta, estas fotografías, <risas> si me permiten, por favor, en Control Central, mi querido Mauri, y nos vayamos, ustedes vayan eh, mostrándonos. Nemece Chacol era la ex ministra de desarrollo rural y tierras delito desfalco de, de fondo indígena eh, detenida el de agosto de 2016 diciembre <coughs> de 2017 Daniel Zapata ¿no? entra Jorge Choque lo tenemos también sí, sí. a Felipa eh, Merino sí. Felipa Huanca sí. y Mel Burtado. Mel Burtado y luego entra eh, nuestro amigo Aramayo no, solo son tres directores ejecutivos del uh -huh. fondo indígena Primero es Elvira Parra, yeah. ¿no? la primera, quien ha estado 35 meses dirigiendo el Fondo Indígena, desde el 2009, uh -huh. desde el 2009 hasta el 2012. Uh -huh. ¿no? Luego entra, eh, y, y, y Elvira Parra es de las Bartolinas, son las Bartolinas las que le, le, le promocionan para que sea directora del Fondo Indígena. Luego eh, protestaron los interculturales, las otras organizaciones, uh -huh. y dijeron, también nosotros queremos representación, ella está más de dos años, no puede ser, tiene que cambiarse. Entonces, ¿quién va a entrar? Bueno, ahí eh, designan a Daniel Zapata, ¿no? Desig de designan a Daniel Zapata eh, el 18 de junio, y él permanece hasta septiembre de 2013. Tiene orden de aprehensión, ¿no? Y fue, después se ha Tiene orden de captura. Se, está, se escapó. Sí, tiene orden de captura, pero no lo han ejecutado, son casi 8 7 años que no ejecutan y Marco eh, decía está en tal lugar está... yo fui al lugar porque yo soy muy apasionada de la investigación uh -huh. fui hasta el lugar me dijeron, ah sí la anterior semana estaba aquí, me dijeron, de Daniel Zapata me, me, me, me informaron y no tienen fotos, algo o sea la prensa sí puede encontrar pero la policía no, no ni el ministerio no. público esas cosas irregulares se han registrado, no? Y era muy sospechoso eh, esa situación. Ajá, ajá. Luego entra recién Marco Aramayo en septiembre de 2003. De, luego de Marco Aramayo entra Larisa Fuentes como interventora del Fondo Indígena. Esa es el, el, la, la dirección que ha tenido el Fondo Indígena. Ahora tú mencionabas, por ejemplo, a, a Melba Hurtado, Juanita Ancieta. Ajá. Ellos eran miembros del directorio del Fondo Indígena. En el, el directorio del Fondo Indígena estaba conformado por cinco ministerios y por representantes de ocho organizaciones sociales. Dos representantes eran de la CETUCB, dos representantes del CONAMAC, dos representantes de SIDOP, eh, dos representantes de los interculturales, un representante de APG, un representante de... Um, ...de CEPES, un representante del CPMB, ...que son ya de tierras bajas, en tierra. ¿no? Entonces estaban eh, conformados... ...pero quienes tenían mayor representación... Occidente. El occidente. Sea. Más obras en Occidente y casi ninguna obra en eso tierras es, bajas. Eso es lo irónico del Fondo Indígena... ...porque el Fondo Indígena lo exigen el pueblo de la... ...que es la Asamblea del Pueblo Guaraní. Así es. Y junto con el CONABAC... Han realizado una marcha exigiendo recursos del IDH, ya que eh, los, recursos, eh, los recursos hidrocarburíferos salían pues, de zonas eh, de sus territorios, de las tierras indígenas. ¿no? Entonces decían: Nosotros merecemos recibir del IDH un porcentaje. Y pedían un 10%. ¿no? El pedido inicial era 10%. CONAMAC apoyó eso, porque CONAMAC y SIDOB estaban muy de la mano, juntamente con APG. Pero se logró en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belce que se haga desembolsos del 5% del IDH. ¿No? Se hace el 5% del IDH. Cantidad de plata. Sí. Y lo peor es que quienes se benefician más de los proyectos del Fondo Indígena es, en primer lugar, la Confederación Nacional de Campesinos. La CHUCB. La Luego, en segundo lugar, las Bartolinas. Las Bartolinas. Las Bartolinas. Claro. ...los interculturales, y recién viene conamat sido Sepe, CEPEMBE. O sea, los que piden este tipo de plata, este fondo, son los de las tierras bajas... ...pero si se aprovechan de este pedido y son los de las tierras altas quienes se benefician más. ¿Cuál era el argumento? ¿No? Y ese discurso eh, creo que no ha cambiado en todo este año... ...porque en mis visitas recientes que he hecho a los pueblos indígenas... ...siguen con ese pensamiento colonial, puedo decir, de parte de los campesinos, de las Bartolinas... Es que a los indígenas les dicen, pero ¿ustedes qué van a producir? Ustedes el mirar el arbolito no más saben, son unos flojos. Nosotros sí producimos, nosotros sí cultivamos, exportamos sésamo, 30 toneladas. Ustedes solo el árbol están cuidando. Entonces no hay esa comprensión de la visión del mundo indígena. Es por eso que en estas reuniones de directorio el mismo discurso lo decían. ¿No? Y eso ya no me lo dijo Marco, eso me lo dijeron los dirigentes que eran parte, que han formado parte de este directorio. Antes dime contigo, ¿cuál ha sido su mayor delito de Marco Antonio Ramayo? El mayor delito... pecado para que haya caído por denunciar? es denunciar. ¿Era y... mejor estar callado? Eso querían. Y le pidieron. Ah, le pidieron. Le pidieron que se callara antes de que Marco Ramayo fuera detenido. Es ahí, eso me contó en Plaza Murillo, y cuando... Un día antes de que lo destituyeran, me conté a Murillo porque se reunió con gente de las Tierras Bajas. Uh -huh. Estaba Bertha, Jara, no recuerdo. Y eh, ahí me dijo, vea, eh, yo les he dicho que voy a renunciar. Ves a esta gente, les he dicho que voy a renunciar, voy a renunciar porque ya esto es grave, vea, me decía, es grave. ¿Y qué pasó? Le digo, o sea, deberías de renunciar. Ellos me han pedido, ¿los ves? Los ves, me ha dicho: Te sales, Marco, no vamos a tener pruebas. Se lo van a llevar todo, lo van a tapar todo. El CONAMAC nos, eh, va, ya no ya, ya han dividido al CONAMAC, estamos solos. Marco, nos tienes que ayudar. Y yo, por compromiso, porque mi padre siempre me ha enseñado eso, me decía: He seguido en esto. Además, ¿yo acaso he robado? ¿Acaso me he llevado plata? A lo mucho que habré hecho, pues será ir a. a eh, habré viajado para ver tema de proyectos, porque después no he hecho nada. ¿Cómo llega esa relación de casi de amistad con Marco? ¿No, era, no desde el principio fue esa relación de periodista y fuente o periodista y amigo. No, de, eh, mi relación con Marco Lamayo, pues de inicio cuando hubo este conflicto del Conamac, no en diciembre, en diciembre, enero que se presentó, no, pues me rehuía totalmente. O sea, soy Beatriz de páginas ciertas y no ¡Shh! se volaba o, no, o ni me miraba, o sea, no, no. no, no y, pero yo siempre he sido muy persistente. No soy de esas personas, de esos periodistas que, ah, ni modo, me voy, no, me iba, me escondía detrás del vehículo y tal, me aparecía. Entonces, veía ese mi mi, mi, Interés. mi, mi persistencia y me dice ya, me ha esperado dos horas, ya, ¿qué quieres saber? Y, y yo no conocía muy bien el caso. Dice, y esto, ¿cómo se ha hecho? Dice que es así, de hecho. A ver, no es así, esto es así, así, ya, ya, esto estoy feliz... Hasta luego, cinco minutos nada más. Y está todo documentado en grabaciones, en todo lo, lo tengo tiene. grabado, pues tengo todos los documentos, ¿no? Alguna vez a Diego le he mostrado dos carpetas. A ver, vamos con Diego. Diego también nos va a contar el trabajo investigativo que he hecho en este caso específico. Sí, sí, Gonzalo. En todo caso me he quedado un poquito asustado por la enorme cantidad de información que nos da vea no muy muy clara, muy lúcida aterrizando muy bien y agarro precisamente el último componente para intentar ser lo más didáctico posible y que la gente nos entienda bien ¿por qué sentencian a Marcos Sanamayo? porque Evo Morales no quiere saber de que alguien acuse de que el fondo indígena está siendo manejado de una manera chueca ese es el punto central Evo Morales siente esto como un ataque personal Eso vale la pena decirlo sí. Puede haber mucha animadversión entre uno y otro dirigente Alguno que se sienta más atacado seguro Pero aquí el principal hombre en acción es el presidente de Bolivia Evo Morales no quiere admitir que el fondo indígena Tiene al menos, al menos habrá que decirlo Y esto por favor permítame decirlo claramente No solo 700 millones de dólares robados, mal manejados, utilizados de forma corrupta. Eso no sería el problema. Esa es solamente una de las platas El fondo tenía casi 3 mil millones de bolivianos. Mi pregunta es, se han chupado 700 millones de, de bolivianos. ¿Dónde están los otros 2.300? ¿Dónde quedaron? Es decir, estamos hablando de la menor cantidad de plata. La mayor cantidad de plata, dos tercios, estaban todavía por utilizarse. ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde ha sido reabsorbido eso? Evo Morales no podía permitir que una persona con semejante talante ético pueda decirle, tú, presidente, te estás chupando la plata. Porque eso le decía. Yo le dije a Marcos, le dije. ¿Tú hablaste? En la celda, sí. Sí. Yo tuve cuatro entrevistas consta, con él. ¿Me consta? Sí, sí, te sí, consta. Sí. Yo tuve cuatro entrevistas con él, una no, una porque se lo llevaron con bonillas, manillado. manillado, pero... Sí, y yo le dije, declarate culpable. Tú le dijiste. Yo le dije. Que aceptara lo que no había. Cometido. Acepta lo que sea, eres corrupto, ¿qué te importa? Sal del país y fuera del país, mandate un documental, haz un libro. No puedo hacer eso, Lice, me dijo. ¿Qué va a decir mi mujer? ¿Y mi madre? ¿De su padre? ¿Sí? ¿Qué valores, no? ¿De su padre penaba más? ¿Y de sus hijos? No, su no pudo ser ¿Y estar mis hijos? El, qué, ¿Qué les voy a enseñar a mis hijo? hijos? Sí. me dijo. Carajo. Me, me, me desarmó, ¿no? Qué, qué fuerte el, el, el tipo. En mi criterio equivocado, ojo. Así como un artesano tiene sus herramientas para utilizarlas, así como un sastre tiene un traje a medida, para... el político utiliza el tiempo. Tienes que saber cuándo atacar. Tienes que saber cuándo decir las cosas. No puedes simplemente ver corrupción y actuar como si estuviese en un convento. No estaba en un convento, eso le dije. No eres cura. No tienes que portarte hoy, hoy bajo una ética rigurosa. Mañana lo vas a hacer. Yo te ayudo a hacer el libro. Lo hacemos más detallado. Ahorita simplemente di que eres culpable y que Evo, y que Evo Morales tiene la razón. No, pues le No, pues, mis hijos. ¡Mierda! No, no. Y tenía, pues, sus hijos eh, en ese entonces... Cien, cinco seis años seis añitos guaguitas eran sí su hija era, tenía seis años su un hijo tenía no hay hija ¿no? 13 años eran su, hija, su hija cumplió 15 años y no pudo hacer el 15 años y sí eso eso a mí me desgarró fue casi cuando yo ya no estaba mmm, en medios le, ah no estaba todavía en medios y un día mmm, bueno él siempre ya al final no o sea al inicio me A todo cuando ya estuvo en la cárcel me hizo llamar él. Él me hizo llamar porque me decía: Todo lo que has publicado nunca me has tergiversado, me lo has puesto tal cual y confío en ti. Me decía: Yo me quedaba sorprendida, pues, me quedaba sorprendida. Y me dice: Mira, vea. Y empezamos ahí a hablar. Y siempre, yo siempre, todos son mis amigos. Pero cuando converso con ellos, yo les rayo la cancha y le digo: Tú eres mi amigo. A cualquier persona, autoridad, no sea autoridad, eres mi amigo pero si tú cometes un acto irregular, no digas que soy tu amigo, igualito te voy a publicar, claro. igualito, porque yo no te he dicho que cometes el error y por ser tu amiga no te voy a tapar. Y eso le, des, le dije a Marco y le dije a todos eh, en, en los trabajos de investigación que he hecho, les decía a todos. Entonces ya sabían cómo era yo, ¿no? Y ahí Marco, la, en las últimas charlas que tuvimos, me dijo, ¿sabes? Vea, me dice, este gobierno me ha destrozado la vida. No he podido enterrar a mi padre. No, le, no me he podido despedir de él. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Y se puso a llorar. Y yo le miraba así, porque su celda era así. Mitad claro, de esto. Claro, mitad esto de esto su celda era sí. su celda. ¿Sí? Dos por dos menos. Sí. Entonces, y me decía, se puso a llorar y me dice, no le he podido hacer la fiesta a mi hija de 15 años. ¿Sabes qué es tener una hija? Y dice. Y yo le y de por sí las lágrimas a mí me bajaron Y después dije, pero Marco ¿Va a ser que se sabe demostrar la justicia? O sea, las palabras clásicas que decimos No, todo pasa por algo Es que no, por la impotencia no sabes qué decir ¿Qué? No, yo sí supe Lamento ser pedante en esto Yo le dije que Marco no vas a salir nunca Esta gente está atacándote Porque lo has tocado al jefe lo has dañado a Evo Morales. Evo Morales es el artífice de toda esta tramoya de repartija de plata al amigote. Sí quiero dar un dato, porque lo comentabas, querida Bea. ¿Cuántas comunidades existen en Bolivia? Por lo menos hay entre 25 mil y 35 mil, lo hemos visto en Participación sí. Popular. ¿A cuántas comunidades llegaba el fondo indígena a lo sumo? Ojo, partiéndolas, ahorita voy a explicar una cosita que quiero explicar. Entre 25 mil, 30 mil, ¿a cuántas llegaba? A mil, al 5%. Sí. A mil, nada más. ¿Y quiénes son ese 5%? Sí. Es lo que quiero decir. Son pues los parientes, ¿no es cierto?, del Elvira Parra. Son los parientes del Machaca. Son los amigos y amantes y hijos perdidos. Es decir, es todo un familismo endogámico. Aquí se escudaron en el término indígena. Mentira. Porque tú atacas esto y te atacan indígenas de buen corazón, personas nobles, personas sanas. ¿Por qué estás atacando un indígena, hermano? No, no, no, no, no. Momentito. Ellos utilizaron la palabra indígena. El verdadero nombre debió ser Fondo de Repartija de los Recursos Públicos de Bolivia a cargo de Evo Morales para sus familiares, amigotes y amantes. Ese debió ser el nombre de este fondo. Entonces no era un fondo indígena. Eso es mentira. Sí, por supuesto, tratabas con algunos indígenas, es cierto. Tratabas con algunos campesinos. Pero se, sepamos, señores, que si hay 4 millones de quechua y aymaras, ni siquiera, ni siquiera 50.000 mil llegaron a tener un peso de este fondo. Los otros 3 millones mil no han recibido un solo peso. Entonces, en nombre de lo indígena, han hecho una medida completamente anti-indígena. Eso es lo que hay que aclarar. Eso la eso demagogia coincido. es peligrosa. Eso, eso. eso, ¿Y eso y sí dónde está la plata? Eso, eso coincido, aportando lo que dice Diego... Coincido con el tema del de Fondo Indígena, si hablamos de indígenas, un campesino no es indígena, ¿no? No es, un intercultural no es indígena, un, una bartolina no es indígena. ¿Quiénes eran los indígenas? Los guaraníes, los de tierras bajas, el pueblo movina, han recibido estos, estas comunidades, los proyectos que verdaderamente necesitan. La misma defensora del pueblo... No, eh, la, eh, Nadie, la la ONU no La Defensoría del Pueblo La, la ONU Han indicado que madre. en Bolivia Los pueblos indígenas Están en proceso de extinción Más de mil millones dos, dos mil millones de plata Podría haber servido para estos pueblos indígenas Pero no ha ido a manos De campesinos Como decía eh, Diego Por ejemplo, no simplemente por dar un nombre eh, Juanita Ancieta se ha llevado 8,530,000 millones mil después y la que del Conamac. Hoy cuántos Juanita Ancieta, ¿cuántos Juanita Ancieta? ¿Cuánto ¿Pero? dices? Juanita Ancieta es 8,530,814 millones mil ah. bolivianos. ¿8 millones? <coughs> sí. Depositadas en sus cuentas particulares. De depositadas en su... porque estos datos que estoy dando son datos con Sigma. Todos era la... cuenta personal, <coughs> ojo. Todo eso cuento personal. Sí. se devolvieron, el actual el gobernador de Chuquisaca. Damián Condorid Damián ¿Devolvió? ¿Devolvió? ¿Devolvió? devolvió. Entró a la cárcel, pero devolvió. Pero, entró pero, la cárcel, cárcel. pero el daño ya está hecho, ¿no? Y ya devolvió, evidentemente, pero el daño está hecho. No, pero no, ¿por ¿por no era su culpa. Ojo? Pero ¿por qué devolvió? ¿Por qué devolvió? Cuando el proyecto le aprueban, simplemente le han hecho el primer desembolso. Salta el caso del Fondo Indígena y dice: el proyecto es fantasma. Pero no nos han desembolsado el segundo... No hay segundo desembolso, no hay tercer desembolso. ¿Con qué concluyo? denme entonces la plata. No, ya está intervenida. Devuelva la plata y con eso se va a salvar. Exacto, exacto. Pero solo te déjame decir esto. Es decir, aquí hay, de todas formas, una mala interpretación. ¿Culpamos a los compañeros indígenas? No, no es una cuestión de tirarse contra los indígenas. Ajá. Ojo, es... Es una acusación contra los parientes, amigos, amantes de Evo Morales y su círculo íntimo. Pero, además aquí un añadido imprescindible que vale la pena hacer. ¿Quiénes aprobaban estos proyectos? El gobierno se hizo el sonso, dijo, no, no, no, al fondo indígena hay que respetarlo. Mentira, esto aprobaba el viceministerio de presupuesto, el viceministerio de planificación, el viceministerio de tesoro. ¿Y sabes con la firma de quién? Arce. Con la firma del presidente Arce, cuando era ministro. Si alguien es el investigador de toda esta corrupción... Es el Luis Arce, y hay que decirlo con nombre y apellido. El que ha firmado absolutamente todos los permisos y se hace el OPA después, es Luis Arce. Esto dejémoslo claro para todo Bolivia. Si hay una persona que realmente ha facilitado la corrupción es este señor firmando y haciendo firmar. Che, viceministro de presupuesto firme, viceministro de planificación firme, viceministro de tesoro firme. Firmaban todas las autoridades. Esto tiene un espaldarazo del gobierno día a día en cada uno de los... ¿Proyectos que sean, que sean... y no había ninguna supervisión? Son cinco ministros los responsables, de acuerdo a lo que dice el reglamento, el, el, el estatuto del, del Fondo Indígena. Vamos a recordarlos, tierras... Ministerio de Desarrollo Tierra. Rural y Tierras, uh -huh. ¿no? Eh, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía y Ministerio de la Presidencia tiempo por el cual ha sido dirigido Juan Ramón Quintana. Ministerio de Desarrollo Rural han pasado tres, cuatro, minist cuatro ministros. Cocarico, ha estado... Eh, claro. Rivero. No, Rivero. Ha estado primero eh, el papá de Adriana Salvatierra. ¿no? Ah, Hugo, Hugo Sa Salvatierra. Hugo Salvatierra. Eh, Hugo Salvatierra que Susana. Estuvo con los sus tractores, claro. Susana Rivero. Susana Rivero. Eh, luego estuvo... Eh, no sé si estuvo por mesecitos, pero Carlos Romero. Eh, da, luego entró... Eh, Julia Ramos. Julia y Ramos. Recién, es ministra de justicia, Julia Ramos. Julia Ramos, sí. Eh, sí, ella ha entrado. Eh, después. No, no, perdón, estoy mintiendo. Eh, Romero y Achacollo entra. Achacollo. Sí, entra Achacollo. Entra Achacollo y recién viene Cocarico y demás. Pero eso es después. Uh -huh. Hasta Achacollo es el tema del Fondo Indígena. Sí, señor. ¿no? Así es. Estaba Quintana, estaba Luis Arce, el Ministerio de la Presidencia. Sabemos que ha estado más de nueve años. Luego he estado en Ministerio de Planificación, Viviana Caro, estaba ahí, Desarrollo Productivo, igual estaban tres ministros. ¿Y qué decía el estatuto? Que en las reuniones de directorio deberían estar los representantes de las ocho organizaciones, no miembros de, eh, de las ocho organizaciones indígenas, como los denominaban, organizaciones sociales, y, represent y los ministerios. Y aquí nace la irresponsabilidad de los ministerios. No iban representantes del Ministerio de la Presidencia, de planificación, no iban. ¿Y quiénes mandaban? Ma, eh, eh, técnicos. Poder, técnicos, enviaba técnicos, al, algunas veces no, tengo las actas, uh -huh. mm, solo figuran técnicos y demás. Pero, ¿cuál era el rol que cumplía cada uno de estos? Firmar. Eh, el directorio aprobaba los proyectos, con sí. una revisión, supervisión técnica y jurídica. Esto iba donde la achacollo. El con su equipo técnico, tenía que hacer la verificación si era viable o no era viable. Esto mandaba al Ministerio de Producción para ver si no había un, un mismo proyecto que se estaba ejecutando en la misma comunidad, tal vez estaba recibiendo doble beneficio. Luego pasaba al Ministerio de Planificación para verificar si no existían competencias divididas. Por ahí estaban asumiendo competencias municipales, competencias departamentales. Entonces, eso verificaba el Ministerio de Planificación. Esto luego pasaba al Ministerio de la Presidencia para que el Ministerio de la Presidencia verifique que si no se está vulnerando claro. ninguna norma, no se está vulnerando ninguna ley. Hay altos <coughs> sí, sí, filtros, varios filtros Gubernamentales, todos. ¿todos? Sí. ¿todos claro. Uh -huh. Y el último filtro era el Ministerio de... ¿La Presidencia? No, no, no. Hacienda. Hacienda de de Economía y Finanzas. De Economía y Finanzas, sí. era, Porque ellos decían, muy bien, to, con todas la resoluciones hágase el desembolso, porque habilitaba las partidas de presupuestarias. La a, habilitaba las partidas presupuestarias. Así es. Si hacía una observación, diez años no va, lo dejaban. Todo lo de los anteriores ministerios no servía. O sea, mm. el que tenía la última palabra, la palabra cantante, es Luis Arce. Ah, Decían también Aramayo que iban con chicote en mano. Juanita Ansieta, el señor eh, que era asesor de Evo Morales, Rodolfo, Rodolfo, Machaca, Rodolfo Machaca, que iban con, con, a, a imponer con látigo dentro de... ...dentro del Ponteo. Sí. Era así. Sí, eh, eso me contó Marco y también eh, ¿Por qué ocurría esto? Como eran ocho organizaciones Al inicio <coughs> se habían dividido Estas ocho organizaciones en dos El primer grupo, el primer bando Conformada por los interculturales Las Bartolinas eh, y la cedsub En el otro bando, CONAMAC, CIDOB, CEP, CPMB sí. Entonces era equilibrado Entonces todos querían proyectos pero lograron eh, dividir a la CIDOB. Por eso también dividen a la CIDOB, pues, por eso dividen a la CIDOB. Toman la CIDOB del 2011, el 2012, y, a Conamaca, 2012. y, ya, lo, y ya lo tenían ahí a la CIDOB. Claro. Entonces empiezan a aprobarse más proyectos. Porque la gestión del Viraparra, solo en una reunión de directores se han aprobado más de 50 proyectos. Así como casino. Se han aprobado, aprobado, aprobado, aprobado. 50, me decía casi 100 en una oportunidad, Marco. Entonces, eh, ahí iban. Cuando estos ya decían, no, nosotros también queremos, ahí pues ya iban los, inter, los campesinos, los interculturales, con sus chicotes, ¿no? Porque por ellos, quienes manejan chicotes? Los campesinos, los interculturales, las bartolinas. En cambio, la, eh, los de APG, SIDOB, de Tierras Bajas, no usan chicote. Entonces, en una oportunidad, Marco me contó que uno de los dirigentes no sé si era Rodolfo Machaca, creo que no, eh, no no recuerdo muy bien el nombre en este momento, la mesa era así, le dijo, le tienes que aprobar proyectos, porque es mi comunidad, ha apoyado al proceso, hemos votado, que ahí, que allá, y así con chicote, y hacía sonar el chicote, dice. se hacían sonar el chicote. Y las Bartolinas viendo esa situación, mancas perezosas, se sacaban el chicote igual al piso, ¿no?, Claro, esa es la característica también de, de, de, de, de, de, de los aymaras. De, ¿no? de presionar. Pero yo sí quiero decir algo, que me parece que corrobora lo que hemos dicho. Esto de los látigos era la excepción. La regla es otra. La regla puntual, eh, usual, era una regla de destruir a las comunidades que tienen mil, dos mil, tres mil años de antigüedad. Comunidades. Comunidades indígenas, comunidades campesinas. Originarias. Originarias. ¿Qué hacías tú? ¿Qué hacías tú? Ibas y le decías a un rinconcito de la comunidad, comunidad eh, achacarangas. Te ibas a la parte izquierda y les decías, les aprobamos a ustedes y si nos dan el 15 o 25% de este proyecto. Son 100 mil dólares, de los 100 mil, 15 mil para nosotros, 25 mil y les aprobamos a ustedes. Pero es que vamos a partir la comunidad, a partir va de aquí a aquí. ¿Quieren o no, carajo? Quieren o no, no? Ahí aparecieron los chicoteadores. Pero en realidad la historia es un poquito más compleja. La historia tiene que ver ¿no? con esta redistribución clientelar y corrupta de la plata. Ya, ya, ya, ya, les aceptamos, les aceptamos. ¿Qué hacías con esto? Individualizar el tratamiento en la entrega de obras destruías el tejido principal, supuestamente, de sostén electoral de Evo Morales. Las comunidades indígenas, las has destrozado. Diego y Beatriz, les pregunto, ¿y dónde están esas comunidades? ¿Por qué no aparecen y reclaman? ¿Por qué no hay comunidades que estén reclamando esto? Yo te respondo, no sí, sé, después... pero en el caso, por ejemplo, eh, es cierto lo que dice Diego, eh, se ha corrompido bastante. El tema del fondo indígena ha servido como uh -huh. negocio, porque... Por decir, no no estoy afirmando, por decir, Rodolfo Machaca, que era ejecutivo de la C -C eh, perdón, de la Confederación Sindical de Campesinos, decía y era de los Tupac, los Tupac, Katari, son de la zona de Omasuyos, no uh -huh. del lado del Altiplano. Hermanos, tenemos proyectos, ya, hay que dar a las comunidades, ya, Omasuyos, tal, tal, tal. yo... Tú, Machaca, me decías eso. Y yo, dirigente, decía, no, hay esto, esto, esto. Pero, hermano, tengo pues, mi empresita, adjudicame. Claro que te adjudico, haz tu proyecto con tu comunidad, que te lo firmen los dirigentes. Y la gente del campo. Yo soy, eh, yo soy de origen eh, aymara, mis papás son aymaras. Yo nací en la ciudad, pero igual me considero aymara. Uh -huh. Conozco cómo es la vida sindical allá. Todos tienen que seguir... Eh, por el, el, el tema del muy uno La rotación de la los rotación. cargos Entonces qué te exige el pueblo Proyectos, entonces, los dirigentes decían ya te lo firmamos Y se lo firmaban Pero quien se hacía el negocio Era eh, ese técnico Porque los dirigentes Machac, Ancieta, Eberchoquehuanca Estos dirigentes Altos dirigentes del MAS de entonces Han designado técnicos claro de Entre la comunidad Y el fondo indígena Los enlaces Los enlaces Técnicos, tenían, técnicos, tenían empresas ¿No? Constructoras, Constructoras productoras o sea, redondo. Sí, además Además, estos altos dirigentes Tenían sus funcionarios Dentro del fondo indígena El director ejecutivo El director financiero Era de las Bartolinas El director eh, de administrativo Era de los interculturales El técnico eh, jurídico era, de, de, por decirte, de los de las Bartolinas, de los Interculturales, de la setsut del CONAMAC. Así, o sea, se han parcelado estas organizaciones. Eh, ese es ahí el negocio en el redondo. ¿Cuál, déjame, déjame era, cuál, ¿Cuál era el gancho? Perdón. ¿Cuál era el gancho? Mi técnico, ¿no? Que te está dando el proyecto. Te lo va a viabilizar. Porque el administrativo es mi gente. Pero para que te lo haga eso... También pues, tienes que colaborar. Hay que aceitear. Claro. Ese era el negocio paralelo. O sea, dirigentes eso, de las comunidades sí. corrompidos con los sí. técnicos y los sí. que manejaban dejaban ¿Y qué acá? hacían los dirigentes? ¿Por qué no protestan las comunidades? Era tu pregunta. Yo de la comunidad la autoridad, que simplemente estoy un año, decía, por favor, quiero... Y pasó eh, eh, en el pueblo, no en el pueblo. En, en la provincia de mi mamá, provincia Camacho, donde ofrecieron el cultivo de ajo llevaron una bolsita de ajo ¿ya? y dijeron señores vamos a producir ajo les vamos a producir ajo, estos ajos vamos a producir y les llevaron bolsitas, esas que venden a 10 pesos ¿no? ay sí, en serio estos les vamos a dar, van a ver lo bueno que es y a cada comunario toda la comunidad les ha dado una bolsita de ajo firmamelo hermanito aquí los hermanos campesinos, ¿no? que muchos no leen, te lo firman porque tu autoridad te está diciendo, tu técnico, tu profesional te está diciendo, firmaban y recibían. Y el informe que llegaba al Fondo Indígena, que pues, se había ejecutado el proyecto, mostraba una sarta de hojas firmadas, aquí están, han recibido los comunarios, satisfechos. De una bolsita, de, de una bolsita. Pesos. Y cuando fueron al lugar, y de adónde está la producción de ajo, proyecto fantasma. No, no es fantasma, que estaban recibidos. Ahora, si no han querido cultivar ellos, problema de ellos. Pero para cultivar ajo tienes que darles, pues, enseñar, darles cursos de eh, cómo cultivar, la temperatura, el riego. Qué increíble, ¿no? Qué o sea, increíble. Eso ha pasado. Por eso se acusaba. Déjame un momento más. Por eso decían que son los universitarios, los licenciados que iban allá, que nos han engañado, decían, ¿no? Con eso simplemente. A ver, yo simplemente añadiría lo que dice Beatriz, a algo que es mucho más eh, trágico. El modelo del Fondo Indígena, es, no es un asunto de una organización que se llama Fondo Indígena, es un modelo, es un modelo que se replica hacia el BDP, Banco de Desarrollo Productivo, se replica hacia el FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se replica hacia el Evo Cumple. Todo, se replica hacia el gobierno municipal En otras palabras ¿Quieren ustedes recibir proyectos? Bueno, se quedan callados, carajo Esa es un poco la lógica Y saben que además, si quieren proyectos Van a recibirlos así, ah, nos dan coimitas Nos dan prebendas y van a recibir ¿Quién quiera recibir proyectos? Van a levantar la mano, y no porque sean corruptos Es gente noble, buena, trabajadora Pero frente a no tener luz y tener luz Van a aceptar la luz Aun dando alguna coima Entonces es un modelo extendido, el fondo indígena es simplemente el borracho que está vomitando en una fiesta, pero en realidad todos están borrachos. O sea, todo está. Se es se es, es, este es el rasgo que caracteriza a la política de Evo Morales: una política de prostitución de las organizaciones sindicales, de los entes estatales de distribución de dinero que han sido reconvertidos simplemente en cajas chicas, todos ellos, para generar lealtades. No es casual que hoy tengas en 300 municipios, que es el 90% de municipios, un voto del 70-80%. ¿Por Porque era... hay plata fluyendo. Exacto. Ese es el interés central. Ese era, el, ne... el tema económico era el primer negocio. Así es. ¿Cuál era tu rédito político? No me digas todavía. Por favor, <risa> permíteme hacer una pausa. Vengo enseguida. ¿Cuál era el rédito político? Estamos hablando con dos investigadores que han conocido de cerca el caso del Fondioc, han conversado con Antonio Aramayo, tienen documentación, tienen grabaciones y tienen todo para demostrar lo que están aseverando. Pausa Encontrados y a retornarnos. Enseguida retornamos con su revista Encontrados. ¿Quiénes somos? Somos los que vencemos la adversidad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 Seguimos en Encontrados, eh, bienvenida a la gente que recién se integra a la sintonía de Radio San Andrés 97.6, Radio FM Bolivia 101.3 en los Yungas de la Paz y por supuesto los amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, el Facebook Live. Estamos escuchando la, la versión de dos investigadores, una periodista y un investigador académico en relación a lo que pasó con el Fondio y Beatriz nos estaba contando los movimientos que se hacía económicamente. ¿Cuál es el motivo? Le habíamos eh, pedido un momento, una pausa, retornamos con ella para que nos siga contando. Bueno, como estabas diciendo, la ganancia y el negocio inicial era el tema económico, ¿no? Yo pongo mi empresa, mi consultor, mi técnico y demás. Pero el negocio principal y el rédito político de claro. más, ¿cuál era? ¿No? Yo, dirigente, Rodolfo Machaca o Juanita Ancieta, decía, hermanos, a la base, como máxima autoridad sindical, hermanos les estamos dando proyecto. ¿quién ha venido? que nadie les estamos dando ese proyecto, proyecto han visto nada les está costando uh -huh. ese discurso, iban a la reunión del pacto de unidad en la que participaba Emo Morales, Álvaro García Linera. hermano presidente, hemos cumplido el trabajo que usted nos ha dicho ¿qué comunidad quiere? todos le están esperando para lo aplauden, lo quieren, lo aman entonces, el MAS tiene ganado tiene ganado, presidente Quiere hacer la prueba, ¿qué comunidad quiere ir? ¿Qué comunidad hay? Le pregunta, tal comunidad. Iban, perfecto, le van a recibir. Iban, hermanos, ya saben, les han dado proyectos, tienen todo. A ver, ¿quién les ha dado así? Proyectos para que cosechen alfalfa, alfa, hermanos. ¿Acaso les ha importado a los gobiernos neoliberales? No, no. Todos. Y todos iban. Ese es el rédito político. Por eso es que las comunidades no están protestando. Me hace recuerdo lo que decía Rodolfo Machaca cuando lo entrevistaba y le preguntaba, ¿de qué vive don Rodolfo? Y me decía, mi mamá, mi mamá y me ayuda para vivir. Yo vivo de este trabajo, pero Papita. mi mamá es la que me ayuda para vivir. ¿Qué tal esa declaración? Eso nos dijo, ¿no? Y vamos a buscar esa, esa grabación, por favor. ¿Qué tal? Hermoso, pues. Vivía, vivía de la ayuda de la mamá. Un hombre esforzado. Es lo, que gente, nos decía, es lo que nos decía Una gente valiente y esforzado, don Roberto Machaca no Viviendo de los centavos de su madre Y eres el que ahora también en esta última de Elección para alcaldes en el alto Tomó la decisión de que sea Fue el portavoz de Evo Morales para que Eva Copa no sea ¿no? Porque hizo una, una división También en el alto en función De los intereses que tienen políticamente Si sí quisiera yo Redondear porque lo que nos Cuenta Bea es eh, Alucinante y es muy detallado pero sí me gustaría tener un, un, un redondeo de los actores que han participado de esto. Primer actor, los dirigentes indígenas o campesinos, que han llegado hace 39 o 53, ¿no? Entre Roberto Machacas, etc. Todos ellos decidiendo qué proyectos van. Ojo, tú dirás, están pensando en hacer proyectos productivos, en proyectos sociales, No, no, no, no, no, no, no funcionaba así. ¿Sabes cómo funcionaba? Cada dirigente de esa... Eh, dirección del Fondo Indígena, iba con su bolsita, sus 12 proyectos, esto apruébeme, esto apruébeme. Entonces era una chauchita fragmentada. Eso es lo preocupante que hay que decirlo. Nunca fueron proyectos, en un sentido unívoco, en un sentido, no es cierto, de generar realmente beneficios desde aquí hasta aquí. No, no, no, no. Beneficio para mi hermanita menor de 15 años, ¿por qué? ¿Por qué ha salido Es así, es la enanización de la inversión pública. Primera cosa, a costa de estos 53 líderes. O 39 habrá que ver, ¿no es cierto?, según uh -huh. el grado de liderazgo. Todos ellos, por supuesto, eh, rindiéndole honor a Don Evo Morales. Es decir, es una, es, una, es una casta endogámica, casta, casta endogámica brutal. Primera cosa, segunda cosa, no voy a decir todas porque la veo a ver a que quiere hablar. No, no, no, no. Sí. no <risa> segunda cosa, eh, los técnicos. Jamás fueron técnicos, jamás. Cada uno de los directivos del Fondo Indígena nombraba a su propio técnico para que le apruebe sus proyectitos. Entonces, claro, si tú tenías tu propio técnico, sorprendentemente, proyectos de 500 páginas, en media hora te lo aprobaban. Tus técnicos. Esto se llama tecnificación endogámica. Eran tus, tus perros, tu gente, tus propios. callas Que te lo aprueba lo que te da la gana a vos. Eso es lo que vale la pena decir. Tercer lugar, los empresarios aquí se empiezan a generar distintas empresas, todas ellas evidentemente al calor de la plata estatal y ellos mismos, los dirigentes, presentan sus propias empresas, como os ha dicho ya vea. en cuarto lugar, eh, los políticos gerentes del gobierno que ya lo ha dicho mejor que yo vea, pero con presupuesto, planificación y tesoro y el ministro Luis Arce aprobando absolutamente todo, gobierno en quinto lugar, como componente eh, digamos ya cerrado esta sociedad civil fragmentada, átomos de la sociedad civil subiéndose clientelarmente a esta plata. Y sexto lugar, todos los órganos del Estado, por ejemplo, Contraloría, dando testimonios falsos. 70 millones de bolivianos nomás han sido robados. No, no pues no, no sean descarados, ¿no? Simplemente para legitimar el hurto. ¿Te fijas tú que si en algo es eficiente el más, es en ser ineficientes? Es una paradoja, pero son profundamente eficientes para generar un modelo perverso. Un modelo de corrupción fluido y ágil. que permanece? Bueno, claro, nunca más nadie ha podido meter. Yo alguna vez he intentado meter el, el, el hocico y, y, claro, no solamente las amenazas se redoblan, sino que no tienes por dónde arañar. ¿Lo amenazaron, Diego? No, claro, me amenazaron por teléfono más de una vez, por lo menos unas 20 veces. ¿Y la principal amenaza? Te me... Que me salga del país, que yo no soy boliviano, esa es la... Es de las que más me, claro, al comienzo me dolía, porque al final yo no tengo otro pasaporte, yo soy boliviano uh -huh. No, entonces, andate, vos, cara, ¿qué cosa? ¿Qué cosas viniendo a hacer aquí? A fiscalizarnos tú viejo Deja nomás, esta plata es del pueblo, no te metas vos Esas amenazas permanentes, ¿no? A la gente que investiga eh, Nemesia Chacollo en, en, en, en los estados judiciales decía, finalmente nos hemos comido la plata ¿no? Ella decía, nuestra plata es... Decía. Claro, ella, ella dice públicamente, finalmente nos hemos comido la plata, es nuestra plata Sí y la gente del área rural no dice nada No se va a manifestar No va a mostrarse ante ellos No, no no va a decir nada Porque como te decía, los técnicos también eran de las comunidades Los técnicos que es, en los, los comunidades también se han firmado Diciendo que han recibido ¿no? ¿Y cómo también pasa a hacer daño tu presidente indígena ya no vamos a hacer, no, ¿Qué nos van a hacer? No nos pueden meter a la cárcel Y no los han metido Porque ¿quiénes han sido los que han ido a la cárcel? Somos nueve personas como 12 personas. 12 Kinder, personas. 12, 12 personas. ¿no? ¿Y quiénes han sido? Félix Becerra, un joven dirigente del CONAMAC. Así es. Que Su error simplemente ha sido que su proyecto ¿no? no se ha visto no se ha visto como proyecto de desarrollo productivo. Mm. Ah. Simplemente ha sido su error porque han, no han capacitado. ¿no? Félix Becerra. Félix Becerra era contrario al MAS. Damián Condori, quien ya se había alejado del MAS. ¿No? Actual gobernador de Chiquisaca. Actual gobernador de Chiquisaca. Marco Aramayo, Elvira Parra, quienes han denunciado esto. Daniel Zapata ha quedado prófugo, prófugo, libre. Pero hay una mujer que está detenida todavía. Elvira Parra. Elvira Parra. Con sí. Belvia Hurtado también sigue, ¿no? No, no. Ahí no. está libre. Está li hace años está libre. Ahorita la única detenida es Elvira Parra. Así como Marco Aramayo ha sufrido las torturas, Elvira también ha sufrido parte de esas torturas. Porque eh, las denuncias que las han pasado... ¿Las conoció Elvira? También yo es no. mi amiga, tengo experiencias también de ella, así Cuéntanos como con Cuéntanos un poquito, a ver. Sí. Eh, Elvira Parra también, eh, yo la conocí ya en el penal a ella, y siempre desconfiada, ¿no?, de la prensa. Pero eh, siempre yo he tratado de mostrarme honesta, ¿no?, y eh, la visitaba también constantemente, la visitaba en el penal. Yo he, visto, yo he estado en su primer día en el penal de obrajes eh, no tenía dónde dormir cuando ya le asignaron el, eh, un espacio porque todavía no había las camas si no le han asignado les dan las camas no eh? pero en patio tienen un espacio para que puedan cocinarse y eran este tamaño así de uno por uno y medio Entre una cama una camita nada más y ahí colgada eh, un cuadro un almanaque y todo forrado con papel papel de regalo, papel periódico y papel aguayo, así, nada más. Y cuando me vio me dice, yo no confío, de hecho. Y se puso a llorar igual. ¿Qué es lo que más me duele? me decía Tengo una deuda, Beatriz. Mis hijos están estudiando. Tengo una deuda. ¿Quién va a pagar esa deuda? Mi marido está enfermo. Yo también estoy enferma. Hace años que ya no estoy en el fondo indígena porque había dejado de ser directora del Fondo Indígena ya en 2012, ¿no? Entonces el caso reventó eh, dos años después. Entonces, hace dos años que no se traba. Tengo mi internet, para tener mi internet, mi punto internet, me he prestado plata. Y ahora me tienen detenida. ¿Con qué voy a pagar el banco? Tengo que pagar abogados. También ha sufrido Elvira parras o sea, conozco también esa vida. Y lloraba, y ella lloraba bastante. Lloraba bastante porque decía, mi marido, ¿qué le va a ayudar? Tú sabes que un hombre no es lo mismo que cuide a sus hijos, una mujer. ¿Qué van a decir los amigos de mis hijos? ¿Con esa cara le van a mirar? Entonces lloraba, lloraba bastante, el vida par. Y la frase de Evo Morales, caiga quien caiga, nunca se dio, ¿no? Nunca fue efectivo el caiga quien caiga. Cayeron siempre los de abajo, mandos medios, y nunca los de arriba. Los de arriba que se aprovecharon de lo, del dinero de la gente, más de mil millones de bolivianos, y Diego me, nos dice ahora tres mil millones de bolivianos, más de tres mil millones. Claro, no han sido robados, ¿no? Pero no han sido utilizados. ¿Esa ¿Y, dónde está, plata y, pública? ¿Y dónde está esa plata? Tú contestabas, no tengo la menor idea. Y, y si no, están, no, es, no es público, ¿dónde está? Depositaban a cuentas personales. No, no esta no. plata tenía que ser ejecutada... ...normalmente como cualquier proyecto de gestión pública estatal. Pero lo cierto es que toda esa plata debería ir dirigida al Fondo Indígena. Con toda la irrupción de la corrupción del Fondo Indígena... ...esta plata ha quedado en, ¿no? en interrogante. Nunca se ejecutó. ¿Qué ha hecho el gobierno con este dinero? Uh -huh. eh, nada. Absolutamente Hay nada. Hay que destacar algo eh, también en la investigación de Manuel Morales. ¿no? Si bien recibían el 5% del IDH... En las cuentas del Fondo Indígena, de este 5% que tenían que entregar al Fondo Indígena, se debitaba para la renta dignidad, 1,7%, creo uh -huh, que es. Así. Se reeditaba para las eh, universidades indígenas, tres universidades indígenas que hay. Incluso se ha sacado plata para dar el premio a Baroa, al Fondo Indígena. Se reeditaban, entonces el monto era menor. Pero aquí hay otro, oh, oh, oh, que Larisa Fuentes nunca me quiso responder. No pudo responderme o no quiso responderme. El Fondo Indígena empieza a recibir plata desde el 2006. Y hasta el ¿no? 2010 no funciona. Hasta el 2010 no funciona. ¿Ahorro? ¿Ahorrado toda la, la plata? Toda la plata ahorrada. Lo que se gastó en, en esos cinco años y el 2009 se gastó para la compra del edificio. Pero dime... Así es. Para la compra del edificio y para pagar parte del personal... Porque Elvira Parra ocho meses no tenía ni escritorio, no tenía ni secretaria, no tenía nada. Iba a sentarse a su escritorio de la Chacollo. Hermana 20. Que se compre. No había ni un reglamento. No había nada. En cinco años. En cinco años no había nada. Y en esos cinco años han estado tres ministros. Y hablando de ministros y autoridades. Todos los que entraron al FONDIOC empezaron los procesos a continuar, inclusive de gobierno de Janine Áñez. Y ahí, Rafael Quispe, por ejemplo, ¿no? Rafael Quispe, por ejemplo, eh, han, han estado en cargo, ¿no? Y, y, y otros también. Rafael Quispe estaba en el Fondo Indígena. Pero, ¿qué avance de investigación ha hecho? ¿Ha cerrado algún proyecto? En esos dos, tres meses, eh, yo no he visto resultados. Y a mí me duele, Rafael Quispe es mi amigo también, pero lo que más me duele, eh, y Marco también me lo expresó, es que Rafael Quispe se presentó como querellante del caso Fondo Indígena, ¿no? Y Rafael Quispe no se presentó a más de 12 audiencias. Y Marco Aramayo tuvo que ser llevado, el manillado todo, hasta los lugares donde tenía que declarar, donde tenía que realizarse la audiencia, pero por la inasistencia de Rafael Quispe, se suspendía. Y nuevamente a Marco Aramayo tenía que pagar hasta a los policías para poder tomar agua. Entrar al baño. Entrar al baño, poder comer. Porque en una oportunidad me dijo así, ¿sabes? ve Así me tenían. ¿Quieres comer? Come. A, como puedas comer. Ya sabrás cómo. Entonces, claro. No tienes la tierra. Torturado, o sea, ¿no? torturado. Y le servían a las 3 de la tarde el almuerzo. No lo dejaban entrar al baño. Es decir... Lo de dejarlo desnudo tres horas es uno de los acontecimientos. ¿Dejarlo tres, desnudo tres horas? Tres sí. horas, pero ese es uno, seguramente el más grave. Pero en todo caso es reiterativo el grado de abuso en todo sentido, ¿no? Lo que se llama violencia psicológica. Todos comen a las dos vos no, no te servimos, comes a las tres de la tarde. Entonces el tipo está así desesperado. Eso le han hecho a Marcos Armayo. A Marcos Armayo lo han asesinado. Lo ha asesinado el gobierno a un hombre patriota, un hombre digno, un hombre bueno. Porque Marco entró sano. No tenía diabetes, no tenía nada. No, claro. No he Echó sano. Claro. ¿Qué papel jugó acá, derechos humanos, defensor del pueblo? Bueno, yo creo que es una de las preguntas más importantes. Esta señora que quiere volver a repostular al No, ya pueblo. no está. No, ya, ya no. no está. Pero estaba intentando. Uh -huh. Evidentemente, es una defensora partidaria, es una defensora del MAS, nunca defensora del pueblo. Si fuese una defensora del pueblo consecuente, honesta, digna... Lo primero que hubiera dicho es, a ver, ¿quiénes son los presos que están ahí por saña, por odio político? Vamos hacia ellos y los sacamos libres, o por lo menos les hacemos un juicio. Ese es el punto central, no dejarlos libres. Por ejemplo, yo no pienso dejarla libre a la señora Janine Áñez, pero hay que hacerle un juicio de responsabilidades, lo justo en la medida de lo que corresponda. Eso es lo que correspondía, aquí no. ¿Y derechos humanos? Simplemente quiero mencionar esto más... Eh, Señores, si tú vas viendo casos, fíjense Bacovic, que lo conocí en el avión. 73 casos, ¿no? 73 casos Bacovic. yo le dije, igual, le dije lo mismo que a, que a Marcos, le dije, pero... Váyase. No, señor Bakovich, de una vez, escápese. ¿Por qué me dijo? Yo no he, nunca en mi vida he robado ni 50 centavos. Y he hecho las cosas bien, el Servicio Nacional de Camino está muy bien. Y la persona que yo más quería, Patricia Vallivian, ha terminado siendo la persona sí, que salía duro. con... García Linera, y termina acusándome de una manera eh, sucia, que no correspondía, acusándome, calumniándome. La persona en la que más he confiado yo, en la vida, me dijo. Y le dolía al pobre, al pobre anciano ahí en el vuelo, calmando, dándole un vasito Porque de agua. Porque lo traían acá, permanentemente, la altura la estaba. Pero afectaba, siempre, siempre, con una, no, supuesto, okay. siempre con un temple, ¿no? un tipo de altura. ¿Dónde estaba Derechos Humanos? En el caso de Marco Aramayo, en el caso de Elvira Parra, porque no el Fondo Indígena no solo es Marco Aramayo, ¿no? Uh -huh. Yo siempre voy a recordar, por ejemplo, a Damián Condori, que también he conversado con él, que su primera semana ha tenido que dormir en el piso, que nadie lo quería alojar. Y, no tenía y, baño. y el único, no tenía baño, y el único que le extendió la mano en esa oportunidad fue eh, Santos Ramírez, que le dijo, hermano, vente aquí al pisito de mi celda. O sea, tipo, yo he conocido de cada uno... presidente de Sí, yo he conocido a cada uno de, de, de, de, del caso del Fondo Indígena, a cada uno de los acusados, a los administrativos del Fondo Indígena que han sido detenidos también. O sea, tengo sus historias de cada uno de ellos, es muy triste. Entonces, ¿dónde estaba Derechos Humanos? ¿El gobierno ha permitido que se acerquen a ellos? Si ¿Sí hubiesen sabido los del gobierno que yo entraba al penal... No creen que me hubieran detenido como a un claro, colega lo han detenido. Y, y ahí te pregunto, ¿has tenido amenazas también de tu, tu muerte, en tu vida, tu, tu trabajo? En el tema del fondo indígena, voy a contar una anécdota que yo ya lo tomo como chiste. ¿no? Es Felipa Huanca la que me amenazó Así. con hacerme chicotear, ¿no? con los ponchos rojos. Cuando presentó ella su descargo y dijo, hermanos, yo no he robado nada, que aquí están todos mis descargos en Plaza Murillo.